Proyecto Arbela es un centro que ofrece atención psicopedagógica a menores, a niños de entre 6 y 16 años. La finalidad que tenemos es apoyar a estos estudiantes, a estos niños y a sus familias en todo lo que serían los procesos de aprendizaje, de inclusión escolar y por último lo que sería conseguir un éxito escolar. Cuando vine me motivaron a que, estu que estudiara más. Yo antes no estudiaba nada. Las familias pues bueno, les ayudamos un poco en asesorarle ¿no? pues, eh, las dificultades que tienen sus hijos, pues bueno qué pautas tienen que, que llevar ellos un poco para ayudarles con los deberes o día a día. Hemos notado un cambio bastante, bastante grande. No tenemos que estar tan encima de él. Tiene un poco más de libertad, que antes no la tenía. Cuando no traigo deberes o los acabo, a veces me deja jugar al ordenador o me mandan fichas para hacer. Esa proinfancia, el curso pasado, eh, decide aumentar o ampliar la, el abanico, ¿no? la oferta de, de servicios que ofrecía a las familias con las que se está haciendo un trabajo social y eh, una de las vías era financiar refuerzo educativo. No podríamos desarrollar una labor de esta intensidad y con, esta, con este nivel de profesionalización si no contásemos con ella. Es importante que haya asociaciones de estas, porque yo, por ejemplo, estoy del paro y yo no podría pagar, no solo una academia, porque aquí es más que una academia. Yo los problemas que tengo, en el colegio así, yo se lo pregunto a Alberto y él me soluciona. O sea, no solo es a nivel con el crío, sino también conmigo. He aprendido mucho aquí porque me ayudan bastante. Estoy orgullosa de mí misma. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.